No solo factores neutróficos también neurotransmisores muchos, yo quiero centrarme en los que modulan los procesos cognitivos y los que predisponen al aprendizaje ¿si? ¿Sí? la noradrenalina siempre que nos movemos, podemos hacer actividad física y pasamos de estar pasivos a activos pues esta y otras ¿eh? tenemos noradrenalina ¿y qué hace la noradrenalina? nos activa nos activa y nos predispone a estar atentos y centrados con lo que toca o sea que ya está esto dicho todo claro, eh, estar atento ¿eh? es lo que nos interesa no poner el foco es donde nosotros queremos pues la actividad física nos lo permite y después tenemos otro tipo de química que nos predispone al aprendizaje a nivel emocional y a nivel cognitivo ¿vale? y ahora os voy a explicar un poco ¿conocéis la dopamina? ¿sí? neurotransmisor que dicen, es el neurotransmisor de la motivación este es y después eh, tenemos los opiáceos opiace endógenos que la endorfina es a lo mejor el más conocido porque nos, ha, nos han hablado mucho de él y del impacto que, que tiene muy bien eh, conocíamos el ejercicio físico estas dos neurotransmisores están eh, relacionados con circuito de recompensa la dopamina genera expectativas ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿sabéis cuando hay más dopamina en un cerebro? cuando eh, en un partido de baloncesto está empatado y hay un tiro libre bestial cuando en un reto hay 50% de posibilidades de que salga y 50% de posibilidades de que no salga máxima concentración de dopamina en el cerebro si hay más posibilidades de que salga, hay menos dopamina. Y si hay pocas posibilidades de que salga, también hay menos. Por eso un partido en el que ganas de 100 aburre y en el que pierdes de 100 también. Pero en el que vas igualdado, ¿eh? esto es la dopamina, la predisposición a la acción. ¿Sí? Y después las endorfinas que básicamente tienen la función de, generar, de generarnos eh, estados subjetivos de bienestar. Nos sentimos bien. También son analgésicos, también mil cosas. ¿Sí? contrarrestan la química de las emociones negativas el circuito de recompensa es importante y lo veremos enseguida mirad cuando hacemos actividad física ya generamos esta química ya tenemos ahí el sistema de recompensa pero eso también pasa cuando generamos emociones positivas es fácil sumar la educación física con las emociones positivas yo ahora os diré, casi obligatorio por lo siguiente ¿qué pasa cuando estamos contentos, alegres, satisfechos nos sentimos compasivos eh, generamos amor mmm, ternura cualquier emoción positiva ¿sí? cuando lo pasamos bien, cuando nos divertimos cuando estamos en humor, etcétera etcétera. Eh, la señora Friedrichson se ha encargado toda su vida de valorar el impacto de esta química que se segrega también cuando se hace actividad física en el cerebro y se ha dado cuenta de que siempre que estamos así ampliamos las tendencias de pensamiento no, no pensamos de manera rígida sino flexible somos más creativos encontramos más soluciones a un problema ¿sí? pensamos de manera más global más profunda y más flexible voy a decir ahí toma ya ¿Sí? esto es importante solo haciendo actividad física si además la actividad física haciéndola, la intentamos hacer generando emociones positivas tenemos todo esto por eso, por eso muchas veces nos pasa esto antes y después de correr ¿eh? me he ido a correr sin, sin saber qué hacer y cuando he acabado uf, lo he visto todo claro y si vas con alguien mejor ¿eh? bien ¿qué nos dice Fredrickson? nos dice que sí que la acción positiva se va que el efecto de experimentar esa química haciendo actividad física se va pero quedan recursos. Las personas que hacen actividad física, sobre todo relacionada con, eh, con emociones positivas, tienen esta predisposición cognitiva, abierta, flexible, creativa y eficiente. Y esto les da recursos psicológicos importantes. Les hace más persistentes al fracaso y los anima a, to a, a tomar retos. ¿Queremos alumnos persistentes al fracaso y que tomen retos? Sí, a todos sí. Bueno... <risa> bueno pues tened en cuenta que la actividad física predispone y sobre todo si es vivida la experiencia de desde emociones positivas. ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo. Bueno, primero, antes del ejemplo. ¿Veis esto, no? Fijaos en los cuadrados de arriba. Tenéis que pensar qué se parece más al conjunto de figuras de arriba. Si este. ¿O a qué? ¿Sí? ¿Lo tenéis ya? Todo el mundo tiene claro... ¿Alguien está dudando? Bueno. ¿Qué nos dice Fredrickson? Nos dice, en sus estudios, que después de hacer experimentar emociones positivas, la gente contesta esto. Porque su visión es global. ¿Lo veis? ¿Sí? En cambio, cuando cogen a la gente y le hacen vivir emociones negativas y le pasan este test, oye, ¿a qué se parece más? Diciendo de al lado. Ahora a lo mejor alguien está pensando mierda, he dicho... <risa> Me voy. <risa> también, yo quiero que tiene, tiene que ver también cómo somos. Porque hay personas que somos muy globales y vemos ya directamente siempre el global. Y hay personas que no, que van a lo concreto, que se fijen al detalle, que se centran más. ¿sí? Pues como más enfadado estás, más ves solo el detalle. Y como más contento, ¿sí? bajo la, el efecto de soluciones positivas, más global eres. Claro, que hay veces que no interesa ser global. ¿eh? Pero tenerlo en cuenta es importante. Y de aquí hay un vídeo que... Cuando lo habéis visto, me diréis, "Oye, ¿por qué no te callabas y ponías el vídeo ya? Que se ve mejor." Vamos a verlo. Es interesante lo que pasa aquí. Aquí todo el mundo sabe que subir por las escaleras es súper saludable, bueno, vives como 100 años más. Puedes hacer un montón de cosas y bueno, es espectacular, pero gente no sube, ¿eh? Y este vídeo enseña que las emociones positivas nos expanden. En lugar de reproducir un hábito, que es subir por la escalera, te paras, abres la mente y dices, voy a experimentar. ¿Qué es lo que provoca este tipo de afecto? Voy a experimentar. Y también es interesante este vídeo porque nos enseña una cosa. El ser humano hace, so hace solo las cosas si le hacen falta. A ver, ¿me hace falta subir las escaleras? No. Pues cojo las... Si no te hace falta para sobrevivir, solo hay eh, un motivo para el cual vas a implicarte en subirlas a pie. Que ames el concepto de cuidarte, que ames la actividad física, que te apasione la idea de hacer ejercicio. Por eso es tan importante que vinculemos la educación física, la actividad física a este concepto. Porque en nuestro mundo súper, hiper, macro, sedentario... Casi no hace falta el ejercicio para nada. Entonces, ¿qué, ¿qué va a motivarnos a hacerlo? Para mí, el amor al movimiento y el compromiso a todo lo que conlleva, el, el disfrute de moverse, esto, esto que, sinceramente, yo lo, lo aprendí en la escuela y con la gente de mi enredado. Tenerlo en cuenta, esto. Esto pasa igual con los valores. ¿Verdad que en esta sociedad puede ser un chorizo que flipas y no pasa nada? no, sí, no. Ver. ¿verdad? claro eh, a ver puede ser chorizo o puede no serlo ¿es necesario no ser chorizo? no pues soy chorizo ¿y por qué hay gente que no es choriza? porque aman la idea de ser honesto justo y ¿sí? necesitamos de la emoción para hacer las cosas bien ¿sí? todos sabemos lo que está bien y lo que está mal pero necesitamos amar lo que está bien y Raúl ya eh, rechazar y no amar lo que está mal ¿sí? vale ¿queremos cerebros expandidos y con una visión más creativa más flexible, etcétera, etcétera? ¡ay! que tenemos un debate en clase ha ido algo muy mal hay unos conflictos importantes y en la tutoría vamos a solucionarlos ¿Crees que, ¿quieres que tus alumnos tengan una mente abierta, flexible y que escuchen a los otros? no empieces no empieces sin hacer actividad física. Llévatelos al patio, a moverlos. Diez minutos. ¿Entendéis la idea? Sí, eso va. ¿Vale? Neurotransmisores y factores neutróficos. Todo esto, gracias a actividad física, bien orientada a través de la educación física del niños. Para acabar esta parte, quiero hablarlos. ¿eh? quiero hablaros, de algo importante ¿eh? algo yo creo que es muy importante porque todo el mundo se queja de esto ¿no? se a los padres y las madres es que es que mi niño no tolera frustraciones me me diera unas cuando le digo que no y oye a la que una cosa le sale mal se planta ¿eh? no vamos bien ¿eh? no vamos bien yo no sé a nosotros esto no, no nos pasaba ¿eh? está muy mal todo ¿eh? y Vas por las escuelas haciendo análisis de necesidades la tolerancia a la frustración sale siempre. Es que no toleran la frustración y la invadietad y etcétera, etcétera. Bien. El ejercicio físico ayuda a una toma de decisiones pausada y reflexionada. ¿Sí? El hecho de persistir en los objetivos y cuando fracaso en lugar de Abandonar, seguir. El hecho de decir, uh, me encantaría esto ahora, pero si me espero, tendré algo mejor. O deturará la frustración. Todo esto pasa por una buena gestión de las emociones que me den esta pausa y reflexión. De hecho, no sé si nos damos cuenta, pero es en la toma de decisiones que los seres humanos decidimos, nuestra vida y la de nosotros para mí debería ser el eje central de un sistema educativo. Educar para una buena toma de decisiones, ya que con ellas vamos por el mundo. ¿sí? Pues bien, ahora os pasaré un vídeo en el que sale un niño haciendo un ejercicio. ¿sí? A lo mejor ya lo habéis visto. Eh, el, el test es el test del marshmallow. Se le da a un niño un caramelo y se le dice experimento original, cuatro años. Se dice, mira bien. Tengo un caramelo para ti súper bueno. Eh, y te lo puedes comer. Pero si te esperas 15 minutos, te voy a dar dos. ¿Qué querían medir aquí? La capacidad de gestionar las emociones del niño que repercuten directamente en su capacidad de demorar una gratificación. ¿Sí? Vale. Lo bueno de este experimento es que siguieron a los niños 40 años después. Ahora os voy a pasar una reproducción. No del original, porque el original es muy antiguo. Fijaos en los niños en lo que hacen y cómo se gestionan, ¿vale? Mm -hmm. oh. For you. A estos niños de cuatro años, aquí había unos más pequeños, ¿eh? <risa> eh, les pasaron un test de coeficiente intelectual y el test de la chuche, y los, los siguieron. Entonces, usaron estos dos test como predictores de sus notas de selectividad. Era mejor predictor para saber la nota de selectividad, lo que había aguantado cada niño en comerse la chuche, que el, el test del coeficiente intelectual clásico a la edad de cuatro años. Y también era mejor indicador de conductas de riesgo en la adolescencia, embarazos indeseados, drogas, etcétera, etcétera. ¿Quién me estás diciendo? Pobres, ¿no? Los del coeficiente intelectual. <risa> Hacía, haciendo un test súper... Y, y y con una chuche. Mm. ¿Qué demostraron aquí? Demostraron que la capacidad del individuo, del individuo para gestionar sus emociones ¿sí? y demorar una gratificación era un indicador de éxito, no solo académico, eh, también social. Les siguieron en sus vidas. Los uno de cada tres niños aguantó. ¿sí? Y después había otro paso que era va, un cuarto de hora más y te doy otro y casi ningún niño ya, ya, venga, ¿dónde vas? te estás pasando bien, los siguieron y los niños que más habían aguantado tenían mejores vidas sociales mejores relaciones sociales trabajaban más en, en, en la profesión que ellos deseaban etcétera, etcétera, etcétera ¿y por qué os, os cuento esto? os cuento esto porque esto está capacitado perdón Relacionado, quería decir. Está relacionado se basa en un constructo que no sé si lo habéis oído nunca, pero que señala la respuesta de pausa y reflexión o pausa y planificación que podéis encontrar en el libro <tose> Susan Siegrestrom ha demostrado que existe un mecanismo biológico del individuo para calmarse, serenarse y hacer una buena toma de decisiones. ¿Sí? Como eh, todos, todos esos procesos los gestiona el córtex prefrontal, eh, vamos a explicar esto, cómo funciona. Cuando al niño le dices, mira, tu objetivo es no comértelo porque tendrás un premio doble después. ¿sí? Cuando el córtex prefrontal de un niño o el vuestro tiene claro un objetivo, cada vez que el cerebro detecta alguna cosa que pueda poner en compromiso este, Objetivo, pone en marcha la, mmm, el mecanismo de pausa y reflexión. A lo mejor alguien dice, voy a hacer dieta. ¿Eh? Ya verás tú, pero bien, ¿eh? la voy a hacer bien, mi objetivo es este. ¿sí? Y paso por delante de una pastelería y veo un pastel, pero uf, que flipas de bueno. ¿sí? Si tú te has programado este objetivo, cuando el cerebro comienza a detectar la todos los indicadores propios de que te vas a comprar el pastel influyen las funciones automáticas y baja la frecuencia cardíaca que estabiliza la tensión arterial ¿Sí? baja la frecuencia respiratoria y relaja el cuerpo ¿a qué no sabíais esto? ¿nos hablan de respuesta de, de eh, lucha y huida? ¿a qué sí? pues tenemos otra lo que pasa es que como no la desarrollamos no sabemos ni que existe pero esto está muy estudiado y tiene un marcador biológico que es la variabilidad del ritmo cardíaco. ¿Os suena la variabilidad del ritmo cardíaco? ¿Sí? Tenemos un corazón que late más deprisa cuando inspiramos y más despacio cuando sacamos el aire. ¿Sí? Esto es signo de variabilidad, esta variabilidad es positiva y tiene que ser así. Eso indica que nuestro corazón recibe buenos estímulos, tanto de la división simpática que pone en marcha como de la división parasimpática, que hace el contrario ¿sí? de, de nuestro sistema nervioso autónomo. Muy bien, cosa que tenemos explicado aquí. Pues, solo mirando la variabilidad del ritmo cardíaco, los científicos pueden decidir quién caerá en una tentación. Como más alta es la variabilidad del ritmo cardíaco, más posibilidad de pausa y reflexión, más toma de decisiones pausada, tranquila, ponderada, deliberada. Todo lo que nos gustaría tener cuando tomamos una decisión. Menos impulsividad, menos... ¿sí? Más niños esperando y no comiéndose la chuche. ¿eh? No sé qué es para vosotros una chuche, ¿eh? para ellos es... Pero todos tenemos algo así, ¿eh? ¿A qué sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque... La actividad física mejora la variabilidad del ritmo cardíaco y con esto la posibilidad de tener respuestas de pausa y reflexión y con esto la capacidad de gobernar nuestras decisiones en función de nuestros objetivos y no en función de lo bueno que está el pastel. Por cierto, el vídeo ha causado en alguien la sensación de ay, pobre niño. Sí, eh. Qué va, pobre niño está madurando el córtex prefrontal haciendo esto claro si tú expones un niño a tener que esforzarse para calmarse, para gestionar las emociones está ayudando su córtex prefrontal que es donde planificamos, tomamos decisiones unimos todas las opciones de información, etcétera a funcionar bien ¿Mm? o sea que de pobre nada es muy bien muy bien, campeón, aguanta que la niña que se lo come ya. <risa> A esta niña nunca le han dicho que no. No está para nada entrenada. Aparte de que es pequeña. ¿Sí? Muy bien. Eh... Sí. A todo lo que hemos explicado, le sumamos esto, que cuando hacemos actividad física aumentamos la variedad cardíaca, junto con otras estrategias, relajación, respiraciones, sobre todo meditación, tenemos aquí... Un argumento más para entender que la actividad física debería estar en nuestras vidas cada día, constantemente porque nos da un montón de recursos. ¿eh? En los libros divulgativos de neurociencia muchos te ponen hemos encontrado el remedio milagroso para el autocontrol. Estoy pensando a él. Habrá como cinco máquinas y cinco neurocientíficos. No, no, te ponen. Vete a correr. Vete a correr, muévete. <risa> muévete, porque si lo haces, ¿sí? aumentas la variabilidad del ritmo cardíaco, que es la eh, marca biológica de la respuesta de pausa y reflexión que todos tenemos. Otra cosa que quería deciros la respuesta de pausa y reflexión no sirve de nada si no tenemos objetivos ¿eh? si no te marcas un objetivo ¿eh? si no te dices voy a, voy a hacer régimen, oye cuando veas un pastel no va a pasar nada, ¿eh? vas a ir directo en el caso de que, o sea, que también es importante decidir eh, ponernos unos objetivos y ayudar a los, a los alumnos a avanzar. muy sí. bien y esto a cualquier edad Sí, a sí, sí, cualquier edad ¿eh? Mira. En Suecia, cogieron a un grupo muy numeroso de chicos de 15 a 19 años. ¿Sí? Y midieron cuáles hacían ejercicio constante, diario, crónico, ¿vale? En su vida. Y los que no. Y encontraron una correlación significativa estadísticamente entre el ejercicio físico continuado y el pensamiento lógico-matemático y la comprensión verbal. Los alumnos que hacían actividad física puntuaban mejor. En las de esto. ¿Y qué hicieron? Se esperaban 50 años. Esto sí, ¿eh? que es demorar una gratificación. <risa> Se esperaban 50 años y los buscaron. ¿Sí? ¿Y qué encontraron? Que después de 50 años eh, estos jóvenes tenían un rendimiento cognitivo muy superior a la media. Los que habían hecho actividad física. Y no necesariamente tenían que haber, haber seguido haciéndola. O sea, podía ser un chico de estos que a las 21 dejara el deporte. Pues a las 50, sin haber hecho deporte desde los 21 hasta los 50, rendía mejor cognitivamente que uno que no hubiera hecho deporte nunca. Obviamente, más y mejor si se había mantenido. Por eso, la actividad física también está considerada un factor de protección del cerebro. ¿Quién no va a hacer deporte hoy? No va, en serio, imagínate, imagínate a ti mismo, podiendo aprender mejor, memorizando mejor, tomando decisiones más pausadas, ¿eh? pensando que de, de, de mayores vais a rendir súper bien, estar con una moto, a nivel cognitivo. Es que no sé qué estamos haciendo aquí, ¿eh? Bien, bien, bien, bien, bien, por lo tanto, hay un montón de estudios ¿eh? y los podéis encontrar en cualquier sitio pero sí, a nivel general como resumen el ejercicio, sobre todo cardiovascular, moderado y crónico, a lo largo del tiempo sobre todo mejora todas las funciones cognitivas relacionadas con la memoria, la atención y el aprendizaje además de esta predisposición positiva a todo lo que pasa en una escuela que hemos hablado el ejercicio cardiovascular de intensidad alta, sobre todo, correlaciona con funciones cognitivas de procesamiento de información y retención de la, del aprendizaje. ¿Vale? Y el ejercicio de resistencia muscular, se sabe que tiene un impacto, pero mucho menor. ¿Vale? Sobre todo es el, el ejercicio aeróbico. ¿Vale? Y muchas veces los estudios lo que hacen es, es medir, medir el V2 max, ¿eh? Y, y a partir de allí estudian, prueban y miran en qué beneficios se encuentran, depende de qué, qué situaciones. Y como resumen, vale, actividad, pero ¿cuál, cuál sería la aconsejada? La aconsejada sería 30 minutos de actividad aeróbica moderada y 30 minutos de actividad física vigorosa, ¿eh? cardiovascular vigorosa. ¿Cuándo? casi todos los días sin tener en cuenta la asignatura de Educación Física. Estamos un poco lejos, ¿eh? Pero yo como que me vuelvo casi loca, ¿no? Sabiendo todo esto y todo el beneficio que hay, lo importante que es... A ver, ¿cómo ponemos en cada niño, en cada persona del mundo una hora de actividad física al día, de la, de la cual treinta minutos es moderado, es andar? Tampoco, ¿sí? Más, ¿sí? Después nos dicen, actividades, ¿para qué? Eh, las que están pensadas para mejorar la resistencia muscular, flexibilidad y coordinación, dos días a la semana. Que esto no quiere decir que se tengan que, esto se puede com combinar como, aquí, no hay problema. Y después, esto es interesante, cápsulas de entre 5 y 10 minutos de actividad física intensa, ¿cuándo? no sé, a lo mejor en un examen de cálculo mental ¿cómo, cómo empieza el examen? venga, a subir y a bajar escaleras del cole 10 minutos hay muchas escuelas que lo están haciendo ¿eh? y con niños pequeños tienen juegos de movilidad intensa que proyectan la pizarra con su música y utilizan, son microcápsulas eh, ¿necesito esto? voy a hacerlo, pero ¿cuándo más? ¿cuándo? Estamos hartos de concepto, concepto, concepto, dinámicas muy abstractas, etcétera, etcétera. Ya no tenemos nada de actividad en el cerebro, etcétera, etcétera. Vamos a activar estos cerebros. Pon una cápsula ahí, 5 o 10 minutos. Y cuando necesitamos que los alumnos se predispongan al aprendizaje, como hemos dicho. ¿Sí? Claro, esto tendremos que contarlo en las escuelas. Es obvio que tendremos que hacerlo. Y hay muchos ejemplos ¿eh, de escuelas que lo están utilizando. Escuelas que ya hacen una hora de actividad física cada día, aparte de. Hay, hay escuelas y que hace años que lo hacen. Y en otros países, mucho más que aquí. Pero bueno. Tener en cuenta que, como más variada es la actividad, más impacto hay. Si esta actividad cardiovascular, un día es en bici, otro día es andando, otro día me voy a la piscina, otro día. ¿Sí? otro día estoy bailando, otro día son juegos, otro día mucho mejor, se potencia absolutamente ¿vale? esto también se sabe y con esto os digo para terminar esta parte está claro que la, la educación física tiene un fin en sí mismo. esto que os estoy contando, solo son consecuencias no es su finalidad esto lo tenemos que leer súper claro lo tiene en sí mismo ¿se el desarrollo motriz del, del individuo ¿no? si sí. además tenemos en cuenta que nos permite esta oportunidad yo creo que única para que los alumnos resuenen con su biología y conecten con, con el hecho de que la actividad física es lo más ¿sí? ya tenemos más de hecho, el ejercicio físico es el estado natural para el que estamos diseñados ¿eh? por eso sienta tan bien Ayudar a los niños, a los adolescentes, a que conecten con esta idea. Y si encima de todo esto, sumamos el impacto y el beneficio de la actividad física de los procesos de memoria y aprendizaje, yo creo que habremos cambiado un poco la percepción general que de esta materia tiene el sistema educativo. Es un chollo. Bueno, yo lo vivo así. Para de avanzar, tú haces tu materia con tus objetivos, tus contenidos. Ayudas a transformar y a evolucionar, a hacer crecer a los alumnos a través de la actividad motriz. Encima los conectas con su biología y encima estás ayudando a las otras materias. Ya Me estaba flipando demasiado y para, para, para.